Amigos, retornamos nuevamente por aquí. El tema político y legislativo es siempre de mucho interés para nosotros. En esta noche recibimos la visita del diputado Elías Matos Félix, de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Elías, bienvenido por aquí. Gracias, Robert. Agradecido de estar en este teledebate esta noche contigo. Sí. Aquí estamos. Elías, ¿sabe qué llama la atención? Y voy a retrotraerme un poquito hacia atrás. Una persona de Cabral, de una zona tan distante, poder instalar y hacer vida en la capital. ¿Cómo fue ese proceso para ti, Elias? De Salinas, un poquito más para allá de Cabral. Sí. Eh, así es. Eh, yo nací en, en esa localidad, sí. una tierra de muy, donde la gente vive con muchas carencias, sí. pero muy noble, gente buena. Y me siento orgulloso de haber salido de allí que conozco bien las necesidades de, los, de la gente que, que más necesita, sí. esa población más vulnerable, sobre todo en esa franja de la frontera que hay tanta falta de oportunidades y una serie sí. de cosas. Eh, pero me tocó entonces venir aquí a la ciudad como hacemos la mayoría, venimos de zonas rurales, de zonas apartadas, por la falta de oportunidades y aquí entonces aquí sí hay un mundo para desarrollar. Y te cuento que en uno de los turnos que tuve en la Cámara de Diputados, una vez siendo diputado, en una ocasión salí a defender una propuesta, un proyecto por Barahona. Y entonces lo hacía y en mi turno decía que aunque Barahona había perdido el escaño de un diputado, había ganado uno por el Distrito Nacional la circunscripción 1 y que aquí estábamos nosotros también, que íbamos a defender nuestra circunscripción 1. Los proyectos de ley que tienen alcance nacional, nuestras resoluciones, pero que también íbamos a trabajar por el desarrollo de Barahona. Y eh, para que veas, aquí tiene un barahonero, uno de Salinas, también sí. en el Congreso. Un, un representante de la viajaca, ¿eh? <ríe> así mismo, <ríe> así mismo. Elías, uno se pregunta, volviendo al tema legislativo, Recientemente vimos un tan mencionado proyecto de fida y comiso que algunos legisladores supuestamente hubiesen aprobado sin leer. ¿Cuál es tu posición con relación a esto, Elías, por favor? La verdad que yo respeto esa opinión de esos colegas nuestros que hablan de que no pudieron analizar ese proyecto, que no lo leyeron algunos, lo hicieron público, lo dijeron ellos, no lo comparto. Ese proyecto, Robert, te cuento que estuvo allá desde noviembre y entonces nosotros tuvimos tiempo para leerlo, para analizarlo y, y finalmente para aprobarlo como se aprobó, porque la mayoría de los que estuvimos ahí, 101 si votos, sí. votamos a favor de ese proyecto de ley de fideicomiso. En mi caso particular, debo decirte que lo apoyé porque entiendo que no es lesivo para el Estado. Pero qué bueno que el presidente, que siempre escucha el clamor del pueblo y la gente, ha podido proponer mejoras a través de ese movimiento que se ha dado en las redes sociales y el presidente que no tiene más que interés de hacer lo bien de que punta la central termoeléctrica Punta la Catalina pueda dar un servicio más eficiente, que pueda beneficiar cada día más a la población y que finalmente tenga que acabar esa historia de turbulencia que existe en esa central termoeléctrica sí. y que sea de beneficio para el pueblo. Y entonces ahora, en su alocución, el presidente acaba de decir que va a retirar del Senado, sí. porque debo decirte que nosotros no podíamos modificar y proponer mejoras. Okay. Tiene que ser, eso es un convenio entre las partes. Muy bien. Entonces tiene que darse a través de, del fideicomitente y la fiduciaria ese convenio para que entonces pueda volver otra vez al Senado o a la Cámara de Diputados y ahí llegar con las modificaciones hechas. Nosotros o aprobábamos o rechazábamos en la figura del fideicomiso. Pero el presidente entonces habló de, de aplazar, de retirarlo del sí. Senado, eh, y entonces para llevar al Consejo Económico y Social las, el fideicomiso, el contrato del fideicomiso para que allí se pueda fortalecer más y se pueda... Eh, todos esos reclamos que la gente sugiere que son propuestas de mejora y se pueda fortalecer y que sea aún más transparente, y nosotros estamos de acuerdo y en sintonía con ese presidente que escucha, y que cuando la gente eh, le hace propuestas, entonces él accede a esas propuestas y lo lleva al marco de la discusión y del debate. Muy bien. Elías, personas se preguntan, y he escuchado a algunos amigos aquí que me lo han manifestado, ¿Por qué antes de presentar el proyecto no se llevó a esta etapa de consulta y escuchar a la gente? ¿No crees tú que debió de ser anterior? o, o Porque ahora no, esto no va a crear un tiempo de escuchar a la gente y demás. Y tal vez tendría que volver nuevamente a la Cámara de Diputados o, no, o tiene que, puede continuar en el Senado ya. Tiene que volver a la Cámara de Diputados, eh, porque ya entonces tendrían las mejoras. Okay. Sería retirarle el proyecto y poder presentar otro proyecto. Muy bien. Y entonces tendría que ir a, a ambas cámaras. Y yo entiendo que lo que pasa es que el presidente Abinadel está lleno de buenas intenciones. Okay. Y el interés del presidente es solamente trabajar por el país y por el bienestar de la gente y entendiendo que no está beneficiando a nadie, no hay nada oculto en ese contrato, entonces se pro hay propuestas de mejora, pues entonces vamos a mejorarlo y vamos a llevarlo al marco de la discusión a ese Consejo Económico y Social representado sí. por todos los sectores para que se le puedan hacer, fortalecer más los mejores aportes. Es un presidente que escucha, que está dispuesto a mejorar cada día más que se lo pida a la población. Muy bien. Elías, ¿sabe que también es de interés para nosotros como ha estado pendiente en la Cámara de Diputados el tema del Código Penal, Elías, hemos visto que esto ya eh, concluyó en esta legislatura, pero a nivel del PRM, en tu condición de legislador, ¿hay ánimo, hay interés de poder llevar a cabo la presentación del proyecto del Código Penal nuevamente, Elías? Yo entiendo que sí. Eh, existe el ánimo al final de 419 artículos sí. que tiene el Código existía eh, discrepancia en una en una frase solamente sí. y por eso yo entiendo que se, esto va a existir va a haber consenso y nosotros vamos a aprobar el, el código penal una vez se aperture la, la, la legislatura el próximo sí. 27 de febrero que no puede esperar más 94 nuevas tipificaciones sí. penales que no estaban en el código actual que tiene 136 años y, y otros sí. esos son nuevos y otros que están reformados, modificados a estos tiempos. Sí. Entonces, algunas cositas, lo que pasa es que el Congreso es esa representación democrática del sí. país. Ahí estamos representados todos, 190 diputados. Okay. Y cuando hay que ponerse de acuerdo para la mayoría que requiere aprobar el Código sí. Penal, entonces eh, hay una cantidad que debe evaluar bien, estudiar bien. Y general nosotros, el liderazgo de la Cámara, sí. el liderazgo de la Cámara debe generar ese clima de, de consenso sí. que se den entre algunos sectores que se oponen a ciertas a ceder en ciertos puntos para que podamos aprobar este código penal y los demás puntos que entonces de alguna forma generan ficción sí. entonces se puedan conocer más adelante en proyectos particulares que se puedan someter eh, Hablamos de proyectos particulares como el caso de las causales, así hablaríamos Exacto, exacto, okay. así es una, una ley eh, independiente, adicional sería. ¿Cómo pudiera funcionar esto? Como una ley independiente. Okay. Como bien lo planteas, hay puntos que si, mira, si si este punto eh, hay, hay tanta discordia que no me va a permitir avanzar con estos 419 sí. eh, y entre ellas 94 nuevas tipificaciones penales, sí. pues entonces vamos a conocerlo en un proyecto aparte y mientras tanto vamos avanzando con esto. Muy bien. Porque hay sectores radicales que es difícil encontrarse y ponerse de acuerdo. Sí. Y para este tipo de proyecto de, de, de ley, entonces se necesita eh, una cantidad importante de los diputados para poder pasar la sí. aprobación. Muy bien. ¿No? Solamente con la mitad más uno. Ok, ah, porque la población y yo entendía que era el procedimiento normal, la mitad más uno. A dos terceras partes. Ok, en este caso. Eh. Sí, muy bien. Elías, quiero seguir en el orden de la justicia y demás, porque precisamente esta semana... En la Penitenciaria Nacional de la Victoria se inició un proceso de requisa del Ministerio Público y a través del Ministerio de Defensa. Pero hemos visto que en los diarios del día de hoy se da a conocer de que allí existían routers, cámaras de seguridad y un sinnúmero de privilegios con que cuentan los internos en esa penitenciaría. ¿Qué opinión te merece esto, Elías? Eh, hay que ponerle mucha atención a eso. Sí. Hace tiempo que se viene generando situaciones importantes en las cárceles de nuestro país. Sí. Y entonces... Eh, en el caso de la victoria más, Elías, ¿eh? ¿eso es, es serio? Es historia, sí. lo de la victoria es historia, y entonces eh, ya son otros tiempos, sí. hay que acabar con eso, hay que llevarlo al nuevo modelo penitenciario, sí. ya se han ido migrando otras, como es el caso de Najayo, en San Cristóbal, y otras que ya están migrando a ese, que también el, está el proceso de, de, de la victoria, sí. pero mientras tanto hay que poner controles, para evitar que se sigan dando ese tipo de situaciones, porque de repente, videovigilancia, video sí. eh, todo tipo de acceso sí. privilegio a... Privilegios de privilegio. comunicación, de, de tecnología, internet y demás, y supuestamente con estos routers, sí. ellos hasta comercializaban internet dentro de la cárcel. diría. Y se prestan para organizar también sí. acciones inadecuadas que van en contra de los que están afuera trabajando, porque aquellos privados de libertad... Entonces tú no vas a perseguir allí de donde viene quizás el autor intelectual sí. de un crimen que se esté cometiendo afuera. Sí. Hay que poner atención a ese tema. Que, que He visto que algunos compañeros tuyos, legisladores, han sido objeto de fraude a nivel de, de estos temas de redes sociales y tecnología, que supuestamente, como tú dices, son desde las cárceles que se llevan a cabo esto, Elías, ¿no crees tú que sería necesario como algún mecanismo que pueda bloquear señales? Estos temas tecnológicos que hoy en día se pueden hacer para poder brindar seguridad, porque como bien tú has dicho, este es un mar inmenso lo de las cárceles. ¿No sería posible algún tipo de resolución o ley de ustedes que puedan apoyar en este orden hasta poder resolver este mal? Claro, Robert, haría un gran aporte Sí. que los privados de libertad, así mismo como lo dicen, no tengan acceso a esa... Plataforma tecnológica en el que desde allí sí. se estén dando situaciones que dentro de la cárcel estén organizando, crimen organizado para cometerlo afuera. Y entonces están privados de libertad. Sí. Imagínate eh, eh, dónde tú vas a buscar lo que tú menos sí, te imaginas sí. que viene de la cárcel, pero se presta para todo. Extorsionan de todas las formas desde allí dentro. Sí. Y yo entiendo que sí, que hace tiempo que se está hablando de eso y ya está bueno. Okay. A, hay que hay que cortar la, la imagen del de el internet sí. a ese a esos recintos penitenciarios. Sí, sería interesante. Elías, quiero seguir en ese orden porque quiero aprovechar tu condición de legislador. Hay también piezas muy importantes que están pendientes de aprobación, extinción de dominio, esa ley que pudiera ser un elemento ante situaciones como la que vemos en estos momentos, como el caso de César el abusador que está siendo presentado en acusación en Puerto Rico, pero de retornar aquí sus bienes ha de serle nuevamente otorgado. Está pendiente esta ley de extinción de dominio. ¿Cómo avanza esto? ¿Y crees tú que en la próxima legislatura esta pudiera ser una oportunidad también para la población? El estudio de ese proyecto de ley ya está avanzado. Muy bien. Y este Congreso tiene que darle a este país el proyecto de ley de extinción de dominio. Qué bien. Porque hay, tienen que haber régimen de consecuencia fuerte para esos actores que de manera ilícita y cometiendo tanto, tantos actos sí. sin escrúpulo totalmente, entonces se hacen de dinero para que después entonces no se pueda eh, perseguir esa, ese dinero malversado que hicieron a través del narcotráfico, del lavado de activos, de muchas formas, pero igual para los mismos funcionarios, para sí. todo en sentido sí. general. Tiene que haber un régimen de consecuencia fuerte y yo voy a apoyarte, cuento Robert, bien. que con todas mis fuerzas voy a estar a favor de que se pueda aprobar ese proyecto de ley de extinción de dominio en la próxima legislatura. Excelente, es una buena noticia Lía, es bueno para que la población tenga un poco de calma en este sentido. Tenemos que hacer una pausa Lía, pero al retornar yo quisiera que pasemos balance al PRM, convención y demás, ya que cuentan con nuevos estatutos, ¿qué te parece? Claro. Retornamos en un minuto con todos ustedes.